Hola, muy buenas tardes, mi nombre es William Aguiar Borroto, soy cubano y tengo 31 años y apenas llevo dos años y seis meses viviendo aquí en la Ciudad de México. Puedo contarles que ser de otro país, o sea, ser migrante aquí en México y me imagino que en otros países igual, pero bueno, vamos a centrarnos aquí en el contexto mexicano luego te piden papeles que hay veces que en tu país no, ni siquiera existen y entonces aquí de alguna u otra manera siempre se trancan o te ponen trabas o por ejemplo, y ese es en mi ejemplo, pero no me imagino otro tipo de gente que ha llegado con alguna aviso humanitaria o huyendo de su país luego piden 10.000 papeles y o sea esa banda cómo va a poder conseguir esos papeles diría yo también en el tono, en el tema racial, también es muy complicado, ya sea institucional, social, de cualquier manera. Siendo negro o una persona afro, o sea, por decirlo de una manera más linda, eh, siempre es muy complicado porque el racismo institucional es increíblemente increíble y bien feo. O sea, de que por ser negro siempre tienes menos oportunidades de hacer cosas de integrarte a varias cosas, o si eres negro piensan que no tienes estudios, o por ejemplo, cosas así. Mi situación laboral ha sido muy, muy demasiado complicada, porque yo estudié una carrera, de soy electromédico que vendría siendo como ingeniería biomédica o electromédica. Yo, por ejemplo, estoy casado y sí, yo, a mí me dieron la retorno, mis papeles de migración han salido muy chidos, pero tengo un montón de amigos también, cubanos y de otros países, que luego se asombran, incluso llevan viviendo cinco años acá, incluso siguen con su residencia temporal. Bueno, mi consejo sería que de alguna manera u otra no nos encierren en estereotipos. Por ejemplo, yo soy cubano y los cubanos tienen fama de que gente bonita o súper... No sé ni cómo decirlo, pero la verdad es que es incómodo porque uno se llega a sentir súper hipersensualizado, como decía ya, y encerrado en un parámetro. Y mi otro consejo en realidad sería el gobierno de la Ciudad de México y del país en general es que de una vez y de favor no, no nos pongan tantas trabas porque no tiene ningún sentido y ellos dicen que nos apoyan y la verdad es que no se siente así.